Ay, no, no, no, no, no, no, no, me cuesta. Me cuesta. Me enganché con el buen del arte. Es el... eh, bueno ese weón. Buen, buen, sí, sí, buen. sí, ya quiero aprender arte. Estamos en la parte de. De hablarlo de, la la de la no, de... no, con, con, con, conversaciones extras nada que ver Así se llama eh, Quería esto, aprender arte sí. sí, quería aprender arte Quería, porque yo, no, no es como el, el, arte, el arte de pintura Es como el que menos cacho pues. Y es que uno de los que más se vende tiene, O sea, se mueve mucha plata Y es como Y ahí, y ese, bueno ¿sí? En donde decía Que me lo voy a paz Es como que te digan, no sé, weón bueno eh Salas vale Callampro no, sí, no no no mira no no no no pero mira no, no, no, no, vale callampa sino es que lo, a mi esta es una discusión que siempre he tenido pero es que es cosa de mirarlo nomás si no eh si no hay no, no, no, no, mucho que, que discutir es decir, el, el buen tiene unos cuadros donde son blanco y un punto negro entonces que me están hablando que me están hablando no, es como es que mira. yo no te puedo discutir porque no no conozco mira Primero, eh... Vale, sí, sí, sí, sí. Y además estamos cambiando mucho mucho tema sí te No, pues sí, pero lo que pasa es que... No, yo no te puedo discutir porque, por ejemplo, es como... Que tú me digáis, oye, weón, ese baterista o ese guitarrista no tiene la velocidad, caché, que tiene un jazzista Es una weón que no tiene nada que ver no, Nada que ver El jazz con el metal, cachai son muchos pero... Ya, oye, pero, mira, pero, pero, pero, pero, pero te puedes decir, jazz... -pa pum, pum, pum ta -ta Después podéis decir eh, pop sudamericano de los años 80. Tum, pa, tum, pa, tum, pa! todas las canciones, todas las canciones. ¿Cachai? <risa> esto bueno de, de, de, ¿cómo se llama esto? Bueno, el de, que bueno, tiene los Negritos verdes, los nenitos verdes, el baterista los Negritos verdes así. Tum, pa, tum, pa, tum, pa! la diez décadas, <risa> una década completa, una década completa haciendo eso. Entonces igual podemos decir, igual podemos decir que hay un, que es muy notorio que un baterista es mejor que un otro, o que la propuesta de este baterista es mejor que la de esta sí. otra. Pues, así o lo mismo en la pintura. Ya pero ojo, mira, yo por ejemplo lo que puedo decir, yo lo mismo, no lo puedo decir que miro en malo o bueno porque no conozco, bien no conozco, no el estilo, no conozco los sus, los estilos sus los, ah, los no. los, y que de, lo de Los bateristas por ejemplo que yo aprendí aprendido del año 80, si bien no se destacan por el estilo, por técnica, pero por la función. Ojo ahí. Por sí, porque en esos tiempos que venían, tenés que entender que venían a hacer un corto la web, venía de la música de protesta, bo. Argentina y Chile. Entonces qué buscar. Ah, eh, ah, y ah, y sí. tú decís que ya sí. Ah, está Sí. Ahí, bo, está sí. Ojo, ojo con por eso, porque tú también tenés que contextualizar las cosas, bo. por ejemplo. Miró, yo para, para criticar a Miró tengo que gastar a Miró primero Tengo que gastar porque el contexto, la hueá, gastar y todo esto ¿Qué pasa? que el, la, sí. la, las escenas como decían los mismos locos de Sabasterio, que querían un hueá más live o virus, querían hueá, ya, no, ya no, que, no querían esa hueá protesta, era otra, otro grupo de gente caché, que que quería otra cosa, no, no estaba ahí y la música y había muchos músicos, por lo menos los que yo conozco que es Soda hablaban que el, el estilo de... si ese era era un guón que se manejaba el estilo del blues para Soda no no quería un guón que estuviera sacándose y lo que le pasó lo mismo a los de los tres estaba chato guón de Arsien Parra y guón del verterista que le pusiera 50 notas, bueno, no el así y ahora tum tum tum, tum, tum ja, ¿cachai? Era no, más... a ah, es que... ya, si te cae a lo que yo, eh, eh, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, en Swasterio funcionaba, y en muchos grupos de la época, no se, no se necesitaba un baterista, ¿cachai? que tocara tantas notas, ¿cachai? o tanto esto, en, en, en una pura pasada se necesitaba una base sencilla nomás, porque... Eh, no, porque... La, pues, ahí se ahí yo, ah, dale. No sé cómo explicarte, es como, por ejemplo, hay grupos, eh, la música, ¿cachai?, de la nueva cumbia chilena, la guitarra no interesa, tenéis que hacer esto y nada más, y no te de ello. no tenéis, nadie te vio solo <risa> claro, sí, sí te lo sí, ¿cachá? entonces, eh, se debía al estilo, porque no, no era lo principal, no lo visitaba, se necesitaba, una más piola, pero no necesitaba que fuera mala que hay bateristas malos, sí, y que no es una época que no brille mucho por bateristas, sí, porque justo viene, antes está está la rock, el rock 70 de los está, es que estoy hablando acá en Chile está y de hecho Chile pasa por un estilo de música rock clásico pasa la protesta y pasa a esa guay light pasa por los prisioneros light entre comillas en Chile por el estilo que no era light ¿Sí? entonces por eso yo no puedo criticar a miro o sea tú me si yo ah, no, no, no, no me, gustó, me gustó sí no me gustó mucho la tecnología me gustó mucho la, tiene mucho sentido en, en, en ese bolón ahora eh, Claro, claro, yo, claro no puedo no puedo aportar mucho si tú no conocí como los cuadros de Miró, porque sí. claro los y, y, y comparándote las con otros cuadros uno uno claro aterrizaría más mi idea de que Miró en realidad un hueón que encontró una fórmula más que un buen pintor, ¿cachai? una fórmula infantilista por así decirla. Ya. Era un hueón, era un weón que ah dibuja. Eh, un partido de fútbol, ya, y empieza a dibujar cuadrados, cuadrado, círculos, y toda una hueá que no tiene ni siquiera forma ni, ni sentido, pero que tú lo decís, ah mira, si lo hubiera dibujado un niño, eh, está bueno, está bueno, y es bueno como propuesta. ¿cachai? Mi propuesta es esta, voy a hacer esto. Pero ya el rollo es que cuando empecé a agachar un poquito el bolón de miro, el loco hizo 40 años de carrera con estos dibujos de mierda, ¿cachai? vendiéndolo a 20 millones de dólares y tuve veí y es de verdad finalmente, allá después de mucho tiempo tú veías los cuadros y miró y efectivamente te digo, amigo, eh, de verdad, es un cuadro blanco con un brochazo de, de negro así. Ah, ya, este es mi cuadro, se llama Estrellita Bonita 1, lo voy a vender en 5 millones y no solo eso, sino que después toma otro cuadro y, cuadro y, y hace dos rechazos. ¡Pum, pum! Y a este otro mi cuadro se llama Estrellita Bonita 2. Eh, bueno, esto es literal. O sea, le, le, le quité los nombres, ¿cachai? Le cambié los nombres, pero es literal. Y tiene una serie de cuadros, una serie de cuadros que les puso Estrella o Sistema, no sé qué. Y son unas manchas culiadas. Son unas manchas culiadas, <risas> weón, unas una mancha culiada de mierda en un, en un papel. Culiada de mierda, ¿cachai? Entonces, es como es como super defendible, es súper indefendible. Se puede defender el concepto de que el concepto teórico-filosofal del arte. En el sentido, ¿qué es arte? ¿Qué no es arte? Un abrochazo en un, en un lienzo blanco es arte, ya, claro, ahí podemos empezar a luchar. Y es interesante, interesante luchar y, y, y cuestionarse eso. Pero 40 años de carrera de esa mierda, no me no está, no 90, 90, 90. Según yo, yo, yo, para, para mí yo, incluso pasa un poquito al estafador. Así, una colinda, colinda, como ah, como yo cono, yo es estafadora. Yo cono es ladrona, ladrona, ella roba, ella estafa pero es que yo no, no, no puede, no, si fuera estafador estaría preso yo no no no, creo no, no, no, pero no, estafa dentro de las leyes del mercado sí. pero si yo voy y te, y te vendo esto, y te, te vendo esto literalmente y te digo, oh, esto es mi nueva obra, te la vendo en 70 millones porque yo soy yo como, ¿no? Eh, me está un poquito estacando pero ¿quién? porque él no, eh, no puede valer 70 millones sí, pero es que la... Sí, pero pues lo que pasa es que yo vi a Yoko meterse en la música y su, su performance fue horrible. entonces yo toda parece la que mierda que haga que... esta de toda sí. la mierda que haga. Y que hay un rollo con Yoko igual, pues, que todos dicen lo mismo, caché, ¿sí? que eh, la loca. No es buena, pues, bueno. no es buena en su. No, no, no, es que, su... no, no, es que, no, no, no es que no sea buena, es que ni siquiera lo intenta, es que no. Es, hay, es que dentro de ella eh, está el rollo de. Ah, voy a, voy a hacer un lápiz, lo voy a quemar y lo voy a doblar. Y, y eso es mi obra. ¿Cachai? Tú, tú escuchas las canciones de ella y... Esta es una canción contra la guerra. Y la canción culiar es literalmente, la guerra es mala, la guerra es mala, la guerra es mala, 200 veces. Entonces claro, no hay, no hay una propuesta estética, no hay una propuesta teórica, y si lo hay es muy básica Porque si tú me decís Si tú me decís eh, Voy a hacer una obra contra la guerra Y el resultado es La guerra es mala, la guerra es mala Te lo estoy diciendo literal, ¿eh? Tiene una canción que se llama No War No War, No War, No War Entonces tu propuesta es mierda Ya, pero, mira Me estoy robando plata pero... De Devuélveme la plata, por favor Yo... Yo creo que Este es como una conclusión, conclusión no determina sino que de... sí, ya podemos llegar a la conclusión.